y hay otro tema picante aquí señores jennifer lópez lo que dijo jennifer lópez sobre la respuesta eh, sobre su respuesta con alex rodríguez su, su ruptura con alex rodríguez jay lo revela en una entrevista con el dander de apple music dander lo dije bien dander de apple music eh, cuando se dio cuenta que no todo marchaba bien con su ex prometido las cosas empezaron, no, eh, empezaron a encajar y vio eh, la vio desde su, de su perspectiva. O sea, ella dice que eh, cuando ella vio que todo no salía bien, que todo no iba en marcha, ella entonces tomó una decisión porque se supone que ella es la que tiene que sentirse bien. ¿Verdad? Y si usted no se siente bien con una pareja, usted ve que las cosas no están encajando, usted tiene que eh, a, ajustar alguna cosa. ¿eh? Y eso, eso es lo que dice aquí en la nota, que ella eh, eh, ajustó alguna cosa y decidió darle banda a Ale. ¿Eh? ¿Hay, hay parte de ahí de, de, de lo que ella dijo en la, en la entrevista, ok. Aquí, aquí en la nota. Ajá. Una vez me di cuenta, me di cuenta de eso, que las cosas empezaron a suceder. Cosas que pasaron, cosas que no esperaba que sucedieran. Una vez que llegué al punto de, de pensar que esto no estaba bien, esto, no, esto no, no me hacía sentir bien. O necesitaba. Necesitaba hacer unos ajustes. Entonces. ¿Eh? Entonces decidió volver con su, con su su anterior eh, pareja, <ríe> Jennifer Lopez ¿eh? Buen ajuste, ¿eh? no, no, esto no me está saliendo bien, déjame, déjame volver con, con el que yo estaba, que como que me sentía mejor con él. Si le dio banda al ex pelotero multimillonario, pero vale también tiene su cuarto, ¿qué fue? Ale tiene su. ¿Eh? Lo que pasa es que Ale como que era muy celoso, creo yo. Era muy celoso. Que Ale vino aquí, a la, donde está, ella estaba en la romana en su casa, y Ale le, le frenó aquí a discutir con ella. Señores, cuando tú quieres... Yo siempre he dicho algo, que cuando tú quieres sobreproteger una relación celando tanto, tú lo que haces es que la pierdes. Aleja a esa persona. Me, mira, no sé aquí si están conmigo los lo de experiencia, amable, papi Juan, el otro... Sí, sí, lo que se han casado. Yo no me he casado todavía. Cuando... Tú alguien, un ejemplo, yo estoy celoso. Yo voy a celar y veo que a la mujer le da lo mismo que tú la cele o no. Para mí anda vuelta. Si es una persona que está solamente para ti, solamente para ti y que no está haciendo nada, lo que se preocupa para que tú estés bien. No, mira, es un malentendido. Esto, no, no sé si estoy de acuerdo con él, con varias personas, su opinión, pero este es mi opinión. Cuando un amor se preocupa por resolver la cosa, ah, no, mira, mi amor, eso, deja eso, ¿cómo tú te ponen eso? Mira, está haciéndolo bien. Pero cuando le da lo mismo, que se van a discutir los dos. Sí, sí. Olvídate que hay un maco ahí. Hay un maco eso es lo que te digo, cuando tú quieres sobreproteger a una pareja celándola, ¿Eh? Que tú piensas que tú estás cuidando lo tuyo y cuando, tú, y cuando tú te das cuenta, tú lo que te estás alejando, porque esa persona es lo que hace que se aburre de ti, te da banda. Y ya pasa en muchos casos. Mira, no, no, es que es como muy celoso, es celoso, celos enfermizos ven donde sí. no hay. Sí. ¿Me entiendes? Hay, hay personas que se le han callado, que le aplican la ley hay del hielo. Hay personas que no creen en ellos, como que no, no, le aplican la ley del hielo. o se quedan callados. Hay días que exploten, acaban con medio, con medio mundo. Sí. ¿Me entiendes? y hay otro que son choveros que viven ahí, ahí, ahí. La mujer puede estar tranquila y el hombre el hombre puede estar tranquilo. Y hay mujeres, eso se llama tóxico, sí, una relación tóxica y no es insuperable. <risa> ¿Eh? Eh. Entonces, ella se siente muy creída también. Que no le gusta que le hablen caballá, muy liberal. Es muy liberal. Muy liberal ah, entonces no puede estar con una gente, es eh, liberal. Pues vamos a tener amores. Tú arrancas por ahí, yo te llamo, nos juntamos, el eh, party. Uh. Dos no, do personas. No, no, un celoso. Oye, un celoso y una liberal no pueden estar juntos. Exacto. Y más composición que, que, que esa mujer no necesita que nadie le dé nada. Sí. No, Tiene un patrimonio ¿Eh? casi igual que el de él. Sí. 10 millones no hacen falta, ya 10 millones no hacen falta. Ahí está la foto de cuando, Entonces, yo, cuando él yo estaba aquí. Se desenfocó. Alex Rodríguez se volvió una pupú. No se enamoró el hombre. ¿eh? Se puso loco. El hombre. En vez de vivir su vida en Ah, no, mi esposa. Ellos soy es ricos así. Mi esposa. Y están tranquilos. Ah, sí, ella por es allá, mi esposa. Ella es mi esposa por allá. Ella es ella. Tú tiene por allá haciendo. <risa> ah, sí. No hay mucha gente que duele. Tienen tiempo separado en la misma casa. Solo para que la gente no. Los empresarios. El caso de Monsal y Alessandro. Tú no sabes que, que los negocios sí. a veces casados van mejor. Negocios, son emprendedores sí. y tienen una compañía grandísima y cuando viene a el de separado. Tú entiendes, pero no le conviene un divorcio porque la, el negociante si ve problemas dice, ay, no, no le puedo confiar estos 10 millones a este, a este hombre. No puedo invertir en los negocios de él porque está como dislocado. La mujer no. lo dejó. La mujer lo dejó. Está separado, puede salirse de la mano la cosa. Vamos a esperar y se echa el negocio para atrás. ¿Entiendes? Exacto. Entonces hay que tener cuidado. Hay mucha gente que no se separan por eso. Empresario de, de alta gama. Wow. ¿eh? O sea, que ya si quiere, si le da la gana, me puede dejar un regalo un millón a mí. No le pica eso. de pesos. Un millón de pesos. No, no, pero de dólares yo lo quiero, el millón. Un millón de dólares, no de pesos, ¿no? Porque eso... ¿Suportado? Se, se, ¿Suportado? Con 90 millones de dólares? Con 90 millones. Y está grabando música Jennifer López también. Está grabando música. Y Ale también. Ale también está haciendo su, su pequeño contrato. Con su... Eh, y tiene su... Y Ale también. No es así, pero que <risa> es sobre... ¿Cómo es? Sobreprotege mucho la sobre Sobreprotege mucho. Ella estuvo aquí una película. Ella el otro día, vuelo, atrás de ella. Atrás de ella. Él también como que sospechaba la vuelta porque eso lo no, no nació aquí. También. No, pero que a la semana salió con su ex pareja ya de una vez que tenían algo. Cuando no viene a ver a que se veían y él, él sabía porque también hay que ponerse en el lado de Ale. No podemos tampoco quemar Ale de así por así porque hay que ponerse en los zapatos de él. Parece que él vio algún mensaje y algo, ¿eh? Sí. Igual que Ah, pero es bailarín. No estaba casado con el bailarín. ¿Lo que pasa? Igual que Madonna, que Madonna... Eh, eh, eh.